A Robert Rías, quien es el nuevo presidente de la seccional, Duarte, ¿verdad? San Francisco, San Francisco. Electo. electo, sí, el presidente electo. <risa> Todavía no en funciones. No en funciones, muy bien, de la ADP. Buenos días, gusto bueno. de tenerte aquí luego de tu triunfo. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, Robert. Buenos días, Warner, La Antigua, cariñosamente Georgia, verdad. Sí. <risa> es Yerjan, cariñosamente Warner. <risa> a ver, <risa> <risa> Warner sí. Eh, buenos días a toda la sociedad, franco-macorizana, el país y el mundo que a través del internet pues sintonizan este programa histórico de San Francisco de Macorís, programa insignia y símbolo Así franco es. macorizano Y sobre todo de Telenor, Canal 10, que lleva toda esta incidencia de este programa de mañana. Gracias por estar aquí. Y primeramente, dinos de tu experiencia en estas elecciones y qué ha de ser a partir de ahora en tus manos los destinos de, del gremio. Bueno, una experiencia eh, dura, porque el, el proceso no fue nada fácil. Claro, eh, antes de, de iniciar debemos agradecer a ese gran equipo, a los profesores, porque independientemente de las incidencias que fueran provocadas o no, pero se dieron en el proceso electoral, el magisterio se mantuvo ahí firme y con decisión de ejercer el derecho al voto. Y así lo hizo, respaldando el proyecto del Espacio Magisterial de Narciso González, no el proyecto de Robert Frías, porque éramos 16 miembros que integrábamos la plancha, y fue el respaldo a esos compañeros y compañeras que han sido, han aportado eh, de una manera u otra a tanto al sindicato como a la comunidad educativa. Agradecer a ese, a ese gran equipo, a los profesores que nos favorecieron con el 68% de los votos emitidos. Agradecer también a la prensa, tanto oral como escrita, a las páginas, que pues nos respaldaron y confiaron en nosotros. Claro, primero debemos agradecer a Dios. Por sí. permitirnos estar eh, en este proceso en salud y, y permitir pues que una parte importante de la sociedad pues nos diera ese respaldo. Robert, un, un paréntesis ahí. ¿Por qué refieres que fue un proceso duro? Sí, porque bueno, nosotros en este espacio cuando vinimos a promover nuestra candidatura y a decir aquí por cuáles razones eh, debíamos dirigir esta seccional, nos referimos al tema. O sea, nosotros competimos con el Estado porque aquí eh, okay. el gobierno promovió prácticamente el aparato del Estado a San Francisco de Macorís. De hecho, escuchamos que hasta la vicepresidenta de la República y el presidente de la República se refirieron a lo ocurrido en la ADP. Entonces, eh, no es fácil. Nosotros únicamente en este proceso participamos con la moral en alto y con la dignidad. Y esto, nos, y esto pues, provocó el compañero Sisto Gavín, el espacio magisterial Narciso González, obtenga dos puestos en el Comité Ejecutivo Nacional con el respaldo de los profesores y profesoras. Ah, eh, qué hemos qué garantizado hasta el momento la Secretaría a nivel nacional, la Secretaría de Educación Superior y el segundo vocal. Saben que no hicimos alianza con nadie más que con los profesores y profesoras, que los ratificamos en todo momento, que nuestra alianza era con los profesores y profesoras. Y de hecho pues mantuvimos el número 4 por la cantidad de votos que obtuvimos. Eh, se mantiene ahora el, el Eugenio María de Hosto eh, pasa al puesto número uno, la, eh, José Francisco Peña Gómez, pasa al puesto número 2 a nivel nacional, la, la fuerza magisterial, que es una, una fuerza nueva que aparece en un apéndice de la fuerza del pueblo, eh, pasa al número tres... Y nosotros, el espacio magisterial Narciso González, pasa mantiene el número 4, que era el que teníamos, y la corriente de Juan Pablo Duarte, que ostentaba el puesto número 3, entonces pasa al puesto número 5 a nivel nacional. Nosotros ah. nos reafirmamos una vez más, solos, solos, eh, no más que con los profesores y profesoras, y con ese voto de confianza emitido en este proceso electoral. Sobre lo que Francia nos preguntaba, eh, un proceso duro, nosotros... Eh, claro, pero más duro fue la voluntad de los profesores al momento de votar. Ese día Dios nos bendijo con un sol radiante y los maestros se mantuvieron ahí bajo el sol para ejercer el derecho y favorecernos con ese voto. Luego Dios nos favoreció con una lluvia y los maestros se mantuvieron ahí bajo la lluvia con la decisión de favorecernos con ese voto. Y eso lo agradecemos eh, de manera eterna por, por ese voto de confianza y esa actitud del Magisterio Franco Macorizano nos compromete a trabajar en beneficio, a, con, mayor esfuerza, con mayor esfuerzo y mayor ánimo, mayor ímpetu, ímpetu para la, favorecer la clase magisterial. Robert, eh, fue evidente, por lo menos desde nuestras eh, informaciones, el intento del uso de recursos del Estado en, en lo que tiene que ver con las elecciones del ADP, eh, tanto en ofrecimiento de empleos a personas para que llevaran a, a, a votar a sus familiares. Nosotros incluso tenemos información confirmada y palpable de que gente lo nombraron para que llevaran a sus esposas, a sus primas a, a, a votar, que son maestras. Y también el ofrecimiento de, de viviendas eh, a través del, del programa Vivienda Feliz. Eh, ¿Por qué ustedes en, durante el proceso no lo sabían ustedes? ¿Por qué no hicieron la denuncia? Eh, nosotros, eh, no, a los profesores que nos preguntaban, se los referíamos, porque no queríamos, no, o sea, nosotros no quisimos, hay varios temas que nosotros no quisimos tocarlo para que no se viera que era un asunto de campaña, porque la intención nuestra nunca fue hacerle daño a ninguno de los candidatos ni a ninguna de las corrientes. Por eso dejamos pasar esa parte. Sin sí. embargo, es corrupción eso. Sí, cuando cu se utilizan los recursos del Estado en beneficio particular, es corrupción. Claro, cuando nosotros decimos que. E enfrentamos O sea que fue un proceso duro porque se movió el aparato del Estado Hasta San Francisco de Macorís Eso cae eh, en esa parte Nosotros no nos, refer, no nos referimos a ese tema A esos temas, ni a lo Por ejemplo, yo puedo decir que aquí vino... Bueno, y lo dije en el programa sí. Aquí vino un apodado Cuchito, no tengo el nombre Que es de Inafocan A prometer becas para eh, diplomado, especialidad, maestría, doctorado yo Inafocan espero, es... Instituto de Formación docente para los docentes. Eso es un departamento, un apéndice del Ministerio de Educación, pero que fue, funciona de manera descentralizada, que es para la formación y la capacitación de los docentes. Robert. En ese, eh, Robert. Entonces, en ese orden, eh, nosotros lo denunciamos. También lo que se quiso hacer con el programa de Vivienda Feliz, que no hay que tener interme intermediario. Y la propia publicación que hace el presidente de la República expresa ahí que no hay que tener intermediario para este proceso, pero todo esto quiso utilizarse para el proceso electoral. Sobre lo que dice Yarián... También, cierto, nosotros identificamos, es lamentable que algunos diputados, y lo decimos con toda responsabilidad, y si me quisieran, provo si me quisieran provocar en algún momento, pues estoy dispuesto a darle el nombre y a demostrar algunas imágenes que tenemos, eh, se prestaran a esto, a, inciden, a incidir en un proceso electoral que es de profesores y profesoras. Es lamentable cuando la función de esto debe ser legislar, someter proyectos de leyes, que, de leyes que beneficien la provincia. Y no han presentado, por lo menos, no hemos visto algún proyecto de ley que haya emanado de los representantes de la provincia de Duarte. Entonces, sí. hay, hay, y hay diputados que tienen corriente magisterial. <ríe> eh, los partidos políticos. Ah, eh, en la otra parte, eh, bueno, se me, se me quedó una pregunta de las que nos, nos, bien, nos precisaba yerjan ¿Cuál era? No, se me escapó. Yerian, Si se me queda alguna, usted me la repite, por sí, favor. Sí, sí. Vimos ahí una serie de ofrecimientos, de incluso ofreciendo a la maestro ser trasladado de un lugar a otro. Ah, perfecto, ya recuperé. Ya. Bueno, la, la memoria no falla a veces. Debe ser de de todas maneras, es eh? posible te voy a que dejar. una maestra un maestro sí. que es de San Francisco lo tengan en un campo que hay que durar cuatro horas para llegar y entonces tú le ofrezcas trasladarlo para que vote por ti, es un abuso hermano, el nivel de corrupción ha sido tan grande en ese sentido, que hoy tenemos centros educativos, y lo voy a, no me había referido al tema, porque quería verlo con el director distrital 06 para ver qué salía le buscábamos centros educativos que fueron sacados profesores de ahí, para que respaldaran su corriente y los estudiantes están solos es increíble. Es sí, es, me entonces, permiten seo, hacer una seo, pregunta, Yo eh, aquí donde el maestro eh, eh, de, de lengua Española lo sacaron eh, y no estaba. Entonces, de es decir, que eh, y, todo de, esto estuvo eh, re, eh, adornado de estrategias <ríe> políticas partidarias para lograr dirigir una institución, un gremio. Francis, es decir, Francis. sobre lo que llegan a decir. Y conecta con eso. Y va, voy para parar, la pregunta porque, de Carolina. Este, no permiten que uno se exprese. Eh, hubo, nosotros detectamos una cantidad importante de, de profesores contratados y monitores que fueron introducidos al padrón del ADP para que ejercieran el derecho al voto, pero que pasa es que nosotros tenemos personas que creen, confían y apuestan a nosotros, valga la redundancia, y nos contrataron de una vez. Revisen el padrón que se envió, el último padrón que se envió, porque hay monitores y contratados que están ahí. Y ciertamente, Grande. como nosotros tenemos profesores técnicos Grande. en informática, eh, a, en media hora teníamos el listado de los profesores que no tenían el derecho al voto y se lo presentamos a la comisión electoral. Wow. Robert, para nadie es un secreto que la política está en las entrañas del de magisterio. Eso lo sabemos. Otra cosa es que sabemos que el cambio como tal no, no es en el 100% de la palabra. Lo sabemos y tú lo has significado con eso que denuncias eh, en el caso de algunos diputados de la provincia, de cosas que se dieron. Me gustaría escuchar qué lectura tú le das con lo que pasó a nivel nacional y la elección de Hidalgo nuevamente como presidente de la ADP y que, estando el gobierno en manos, eh, como Xiomara Aguante del PRM, siendo la presidenta y aún así pierdan, y que llegue la oposición a la ADP. Eh, bueno con todos los recursos es, y todo lo que sabe Es un voto de castigo, un voto de castigo tanto a Xiomara Guante, su corriente y a Roberto Fulcar. Un voto de castigo que debe preocupar. Sí. Eh, no quiero referirme a la parte política porque el aspecto nuestro es sindical, sí. pero si yo fuera dirigente eh, del partido de gobierno, estuviera pensando qué hacer con vista al proceso del 2024, porque ha sido un voto de castigo y se está dando un fenómeno, la historia no se repite. Hay hechos semejantes, porque son otros actores. Debemos precisar qué le ocurrió al PLD. El PLD fue perdiendo los grupos de poder, perdió los sindicatos, perdió el colegio médico, perdió la DP, perdió la UAS, perdió el, co el, el colegio de enfermeras, perdió el colegio de abogados. O sea, fue perdiendo los grupos de poder y él al final, entonces, en el 2020, terminó, Perdiendo el poder. Pero algo importante sobre esto, por ejemplo, nosotros como Narciso González podemos decir: ganamos San Francisco de Macorís, pero ganamos Santiago, municipio cabecera, donde es la vicepresidenta de la República. O sea, el espacio magisterial Narciso González, sin recursos, sin Increíble. una organización política que lo respalde, ganamos Santiago, Increíble. de donde es la vicepresidenta de la República. Ganamos Baní donde es Roberto Fulcar y es, Ro y es Rafaelito Fulcar, con, un, con, con unos compañeros y compañeras que se identificaron con, con el proyecto de Sisto Gavín y del Espacio Maite de Narciso González y se nos acercaron. Nosotros queremos ser parte es de, de ustedes y ganamos Baní, ganamos Esperanza, ganamos eh, Jaina, ganamos Pimentel. Entonces, eh, esto... Y Debe preocupar realmente, debe debe tener eh, debe generar algún nivel de preocupación en los que dirigen el Estado, porque bueno, es un voto de Robert, rechazo a las políticas educativas. Ha hecho, ha hecho una descripción o panorama en la que te enfrentaste cómo lograron el equipo Narciso González, pero te había dejado una, pregunta, una segunda pregunta en, en mi intervención al inicio cuando te presenté. ¿Qué cosas o qué será la vida del maestro a partir de ahora en tu gestión como presidente de, de esta seccional? Bueno, nosotros, el proceso electoral pasó, ya la campaña pasó. Sí. Nosotros haremos una gestión para profesores y profesoras. Nosotros esperamos que esa misma actitud tengan los compañeros de las demás corrientes, de las demás fuerzas, que han pasado porque... No lo ADP, llama a que se integren a un proyecto? Claro que sí, porque ya so, to, somos todos profesores Va. y profesoras, y debemos ya los intereses que pueda tener una corriente o un partido sobre la ADP deben quedar de lado y simplemente enfocarnos en el trabajo para beneficiar la clase magisterial y la comunidad educativa, porque todos y todas somos ADP, y nosotros estamos eh, tanto para las autoridades, también estamos abiertos al diálogo, abiertos a la comunicación, abiertos a la diplomacia, a que los problemas que tiene la escuela pública, eh, fundamentalmente en San Francisco de Macorís, puedan ser resueltos mediante la comunicación y la conversación. Ahora bien, para eso debemos ser suficientemente maduros, suficientemente sensatos, suficientemente humildes para poder entender y asumir esas necesidades que hay que darle salida, que yo sé, nosotros entendemos, que quizá hay, hay situaciones de estas que escapan del director distrital o de la directora regional, pero en conjunto podemos diligenciar y gestionar eh, los problemas que tiene la escuela, que, que tienen los centros educativos. De hecho, eh, hemos recibido llamadas de algunos amigos eh, que tienen algunas funciones públicas, no me voy a referir a los nombres, ya más adelante los trabajos van a decir quiénes son, eh, que están dispuestos a colaborar. y que me ha dicho Robert, identifica cuáles males que, que podemos resolver desde la institución que yo represento, tiene la escuela. Vamos a hacer ese levantamiento para nosotros ver en qué podemos aportar y colaborar. Pero ahora hay una situación con la apertura de la escuela, las clases la, eh, presenciales, y a partir de el pasado lunes estamos en una nueva etapa de la covidianidad. Se le está exigiendo a los estudiantes presentar vacunas o se le está exigiendo vacunas para poder asistir. Bueno, este es un tema ¿Tiene, y ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Este es un tema complejo, eh, la obligatoriedad. Nosotros llamamos a la población, a los estudiantes, a vacunarse. Es el llamado que le hacemos de manera sincera a vacunarnos. Nosotros ya nos hemos puesto las dos dosis, la tercera dosis ya no las, como es un refuerzo y lo que dice la ciencia médica que los refuerzos se aplican después de los ocho meses. Cuando corresponda a ese, ese refuerzo, entonces nos los vamos a aplicar también. No quise en el tiempo que las autoridades lo han promovido porque eh, de la ciencia médica es la que determina en qué momento debe ser aplicada. No, quizás el presidente o, o algunos funcionarios. Y llamamos a la población a vacunarse. Ahora bien, el que sea obligatoria o no la vacuna es un asunto ya de violación de derechos, desde mi punto de vista y desde la Constitución de la República. Es un deber vacunarnos, ahora no una obligación. No una, obligación. Ah, una preguntita que se nos fue en las diferentes participaciones de los candidatos. que es el tema de los días que se eligen para las elecciones? Y yo dije, bueno, cuando venga uno de los muchachos, y en este caso, qué bueno, que eres tú. ¿Por qué no se hacen fines de semana e, e interrumpir las docencias? Y en momentos como este, más que nunca, que se necesita, luego de ya casi dos años fuera de las aulas, perder casi una semana de clase en un proceso electoral, que... Eh, bueno, es un asunto de estatuto, Ay, para eso, para cambiar eso habría que eh, modificar los estatutos del ADP que establecen que las elecciones se celebran el tercer miércoles de cada mes. Entonces, ya es un asunto estatutario que habría que convocar al Congreso y allí eh, ver ese punto. Pero deberían debería de apelar a eso y ustedes no, promoverlo. Estamos, nosotros de hecho, eh, una de las propuestas nuestras a nivel nacional, porque ya eso no depende de las secciones sino eso lo decide el Comité Ejecutivo Nacional, una de las propuestas nuestra era convocar al Congreso de la ADP para revisar los estatutos y ser modificados eh, los estatutos del ADP en gusto. algunos elementos. Eh, brevemente, ahí eh, me comentan acá que en que Pimentel, eh, al otro día no hubo clases porque era de regocijo. ¿Usted <risa> eh, sabe lo que es, amigos televidentes? <risa> Nosotros eh, lo sabíamos porque realmente eh, ellos tienen dispuesto el miércoles, como decía Robert, y que el Mierda. jueves era de conteo y definición. Y el de Entonces el viernes no sin clase, prácticamente. No, nosotros, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, nosotros no podemos hablar por otra sesional Nosotros hablamos por la que ¿Y Pimentel estamos. es diferente? Sí, Pimentel es otra sí, claro. eh, Hay 10 hay seccionales en la provincia no de Duarte No provincia. No, no, en la provincia de Duarte de Manas Mirabal. En es el decir caso. Que hay 7. Eh, en las 7 municipios. En, hay, en, en, en los tiempos. Porque las Guaranas tienen una sesional eh, Hostos tiene una seccional Arenoso tiene otra seccional Entonces, pues, ah, por eso somos, son independientemente que sean los municipios eh, tenemos 10 seccionales eh, nosotros aquí por ejemplo no se trabajó el jueves, pero es que nosotros salimos del centro de votación, el proceso fue un tanto agotador y terminamos sí. el proceso a, prácticamente a las 12 de la noche. ¿No bueno, sería bueno hacerla Robert un sábado para que así sí. descansen el domingo y el lunes se puedan Podría integrar? Podría ser pero en lo que explicaba para esto tenemos que convocar el Congreso de la ADP, habría que convocar el Congreso de la ADP, revisar esa parte y hacer la modificación antes de tu irte. en ese sentido, por algo que lo establecen los estatutos antes de la ADP de y irte. que está pactado, ese estatuto está pactado o lo ratifica el eh, Congreso. el estatuto del docente y la propia ley general de educación. Bien, Bien antes de tu irte, tenemos una, una, una preguntita pregunta en el sí. WhatsApp. Eh, Reinaldo de Hosto dice Robert, los abusos de la cooperativa cuando fallece un maestro eh, las trabas que ponen y Marilín Ventura dice en San Francisco tampoco hubo docencia por supuesto agotamiento <risa> es una eh, bueno, ya creo que respondí, eh, ya creo que respondí sí. esa, esa pregunta la última sobre la cooperativa nosotros eh, no tenemos participación la Narciso González no participa y eh, eso es una, un asunto que los profesores debemos reflexionar sobre con nada más. Porque lo que ocurrió en el, en el último proceso electoral fue un reparto de cargos donde las fuerzas que hacen vida a lo interno del magisterio todas se pusieron de acuerdo. Como nosotros decimos popularmente, Maco, Cacata y Culebra se pusieron de acuerdo para el reparto de los cargos y nosotros lo denunciamos. Nosotros, de hecho, en este espacio nos referimos a ese tema de CONAMA, donde los que están ahí dirigiendo, y, de, y lo digo con toda responsabilidad, sin, al, sin temor alguno, los que están allí en Cotnama. Simplemente están allí por el puesto Por la función, no para defender o garantizar eh, Los profesores y profesoras Porque con esa actitud, por ejemplo, juntarse El PRM, el PLD Y algunos grupos de, que se hacen llamar Progresistas para el reparto de los cargos tiene mucho o deja mucho que pensar Y que decir Bueno, ahí están las consideraciones de Robert Frías Presidente electo del ADP San Francisco De Macorís Gracias Robert por siempre temperar a nuestra invitación y, y venir aquí a dar tus puntos de vista luego de que ha sido electo eh, a la ADP San Francisco. Esperamos que tenga éxito en tu gestión. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Tres años serán tu gestión. Serán tres años de arduo trabajo y lucha para beneficiar toda la comunidad educativa. Gracias a ustedes por la invitación y cuenten con nosotros en lo que le podamos ser útil desde la ADP y los aportes que podamos hacer a la sociedad, porque esa es la intención, la voluntad y el deseo que tenemos. Muy bien.